Bienvenidos a PASI, Hoy vamos a ver un ejercicio que nos ha traído Jorge Jair Moreno Un seguidor nuestro de la página de Facebook Así que os explico Tenemos eh, este triángulo Que es conocido como el triángulo de Sierpinski Y está basado en fractales Es decir El triángulo Se construye a partir de otro triángulo Que eh, en un principio está vacío En el primer paso Voy a ponerlo aquí Como lo que vamos a hacer una ecuación de recurrencia Voy a poner aquí que en cero pasos tenemos cero triángulos blancos. En el paso 1, como vemos aquí, tenemos un triángulo blanco. En el paso 2 de aquí tendríamos 4. Y así, sucesivamente hasta el infinito, lo que iríamos haciendo sería aquí añadir otro triángulo. Aquí otro. Otro aquí otro es decir iríamos añadiendo a los triángulos que hemos construido anteriormente otros 3 a los lados poniendo este triángulo con el paso 3 tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 ¿vale? entonces hasta el infinito pues tendríamos que construir el triángulo volviendo a añadir a los triángulos anteriores, otros tres alrededor de mismo. Así que lo que vamos a calcular nosotros es el número de triangulitos blancos que vamos a tener en un paso determinado. Es decir, podemos calcular en T de 50 cuántos eh, triángulos blancos vamos a tener. Y, con eso, y eso lo vamos a realizar mediante una ecuación de recurrencia, que posteriormente vamos a resolver. Así que borro y os explico muy sencillito cómo vamos a, a calcular. Pues bueno, como hemos dicho al principio, tendremos en T de 0 cero triángulos y en t de 1 pues tendremos uno, que serían los casos bases que tenemos aquí. Serían los casos base. Y claro, a partir de estos casos bases tenemos que pensar una, una manera de poder hallar el caso para n pasos. Si nosotros nos fijamos en la manera que tiene este triángulo de reproducirse, cuando hablo de reproducirse me refiero a generar otro triángulo con más triángulos pequeños, lo que pasa en este caso es que al triángulo que tenemos como construido anteriormente, le vamos a añadir tres triángulos más. Uno aquí, otro aquí y otro aquí. Entonces, para un N paso lo que vamos a hacer va a ser simplemente lo que hemos visto aquí le vamos a añadir tres triángulos a los que tenemos antes pues a los que tenemos antes sería tdn-1 le vamos a añadir alrededor tres triángulos más vale ¿Qué pasa que al añadir tres triángulos más lo que haríamos simplemente es contar con estos tres triángulos Pero el que tenemos aquí en medio Lo tendríamos olvidado Para evitar que se nos olvide Le ponemos un más uno Y ya tenemos en cuenta El triángulo principal Más los tres que hemos añadido Y con esto Pues ya tendríamos nuestra ecuación De recurrencia Esta que tenemos aquí Es una ecuación de recurrencia Lineal no homogénea que vamos a ver cómo se resuelve, aunque ya lo hemos visto en otro vídeo. Entonces, como hemos dicho, esto es una ecuación lineal eh, no homogénea y vamos a resolverla. Si recordáis, en el vídeo anterior lo que hacíamos era separar la parte homogénea de la parte no homogénea. Esta de aquí es la homogénea y esta de aquí es la no homogénea. ¿No? Homogénea. Entonces, separamos estas dos partes en el, eh, a la izquierda del igual. Nos quedamos con la homogénea. Y a la derecha del igual nos quedamos con la no homogénea. Si recordáis, la parte no homogénea tenía el, la forma b elevado a n por un polinomio. En este caso tenemos un 1, de tal manera que como la bn no aparece, significa que tenemos 1 elevado a n, ya que 1 elevado a n siempre es 1, y por tanto, pues no se pone. Al no ponerse, cuando ya hacemos... Varios ejemplos, sabemos que si no aparece un b elevado a n, sabemos que, que b es 1. Y multiplicando tenemos el polinomio. En este caso tenemos un 1, el polinomio en 1 tiene grado 0, por eso es importante. Entonces, lo que hacemos nosotros sería poner esto como x-3... menos la parte homogénea como x menos 3 simplemente sustituyo tdn por x tdn menos 1 pues en vez de por x elevado a 1 x elevado a 0 y también multiplicando x menos b elevado a 1 más el grado de polinomio que en este caso el grado del polinomio es 0 pues se nos queda x menos b elevado a 1 como hemos dicho que b era 1 pues lo ponemos ahí le quitamos el grado porque no nos merece la pena. Y esto es igual a 0. Resolvemos esta ecuación, muy sencillita. X es igual a 3. Y x es igual a 1. Y lo que vamos a hacer ahora, pues va a ser montar nuestro sistema de ecuación. Muy sencillito. Pues borro aquí. Y montamos nuestro sistema de ecuación Si recordáis, en las ecuaciones recurrentes, lo que hacíamos era. Coger la primera o la segunda es indiferente y ponemos que con los casos base sería 0, nuestro caso base, es igual a 3 elevado a 0 por una constante más 1 elevado a 0 por otra constante. En este caso nuestro 1 elevado a 0 es 1. Se quita y nuestro 3 elevado a 0 también, por lo que nos queda c1 más c2. Y para t de 1 igual a 1, pues tenemos 1 es igual a 3 elevado a 1 por c1 más 1 elevado a 1 por c2. En este caso tenemos 3 por c1 más c2. Ya podemos borrar nuestras soluciones y nos quedaría este sistema. Lo que vamos a hacer va a ser multiplicar la primera ecuación por menos 3 y vamos a restar. En este caso nos queda 1 es igual a menos 2C2 y por tanto C2 es igual a menos 1 medio. Vamos a poner por aquí C2 es igual a menos 1 medio. Ya podemos borrar esta de aquí. Y sustituyendo, por ejemplo, en la segunda ecuación, tenemos 1 es igual a 3C1 menos 1 medio. Sumamos el 1 medio a la izquierda del igual y nos quedaría 3 medios igual a 3C1. El 3 que está multiplicando pasa dividiendo y nos quedaría que C1 es igual a un medio pues bien ya que tenemos nuestras constantes obtenidas lo que vamos a hacer va a ser montar nuestra eh, nuestra ecuación genérica que se va a escribir de la siguiente manera sería nuestro 3 elevado a n dividido en este caso porque es c1 vale un medio y le vamos a restar un medio. Como veis, en este caso no he puesto 1 elevado a n, porque siempre 1 elevado a n es 1. Y con esto ya podemos calcular cualquier valor de t de n. Por ejemplo, para nuestro caso t de 2, pues lo que hacemos sería 3 al cuadrado entre 2 menos 1 medio, que sería 9 entre 2, 9 medios menos 1 medio, 8 medios que es igual a 4 que sería el caso este de aquí 1, 2, 3 y 4 para T de 3 al hacer todas estas operaciones nos salen 13 triángulos que serían justo lo que tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 pues bueno espero que hayáis enterado de cómo funciona eh, la ecuación recurrente con el triángulo de Sierpinski y nos veremos en un próximo vídeo donde vemos otro tipo de Fractal. Chao.